¿Por qué se bebe el día de San Patricio? Resulta sorprendente que una fiesta religiosa dedicada a un santo y celebrada durante la Cuaresma Esteta, asociada al alcohol. Esta costumbre parte de la práctica medieval irlandesa de celebrar mercados y ferias con mucha comida, bebida, música, bailes y actividades físicas. Cuando se estableció esta fiesta, originalmente de forma local, se siguió el mismo procedimiento, fijándose como una tradición ya milenaria. Por su parte, la iglesia cedió y permitió el alcohol para los fieles durante este día.